Desde la Administración Municipal Un Cambio con Oportunidades para Todos brinda una gran oferta para toda la población juvenil. Desde la Secretaría de Educación se ofrecen los siguientes programas deportivos. La Administración Municipal Un Cambio con Oportunidades para Todos tiene dentro de su programa de gobierno ofrecer programas de deporte para los jóvenes. Por eso es que tenemos la escuela de fútbol en nuestro municipio, microfútbol, tenis de mesa, ajedrez, baloncesto y voleibol. Donde todos los jóvenes pueden llegar y hacer parte de cada una de estas disciplinas deportivas. La Oficina de Juventud es la encargada de la inclusión a los jóvenes desde los diferentes espacios. Nuestro Secretario de Educación nos cuenta un poco sobre todo esto. Desde la Secretaría de Educación, a través de la Oficina de Juventud, se atienden algunos programas como cine parche, tomas recreativas, y juveniles cada 15 días los, los lunes y un proyecto muy importante que se llama Líderes Jóvenes y Sociales, donde se hace en convenio con la Fundación Social Cogranada granada y se vienen capacitando aproximadamente 30 jóvenes de la zona rural de nuestro municipio. De igual manera tenemos la plataforma juvenil donde se hacen diferentes actividades que van encaminadas a los jóvenes de nuestro municipio y se atienden todos nuestros grupos juveniles que en total tenemos 10 grupos. La cultura también está al alcance de los jóvenes alejandrinos. Desde el centro integrado de la cultura tenemos más opciones para la creatividad y el manejo del tiempo libre. En el área de cultura para los jóvenes tenemos diferentes programas como danzas, chirimía, percusión, escuela de música, canto, piano y por supuesto también tenemos para aquellas personas que les gusta lo que es cuerdas como triple, bandola y guitarra. En nuestro Centro de la Cultura esperamos todos nuestros jóvenes.